Me desvíe de los rieles Un defectuoso perro extraviado Pero tan fácil como si nada No me convertiré en un adulador. Chicos <todos> malos, <la pena> me dejaron con los delincuentes. Es uno que da nombre a su justicia rompiendo la... Ley. Destruye Desgarra la sensibilidad Rompiendo las reglas No seremos parte de los seis códigos Somos una insurrección Con los puños en alto Y bien cerrados Haremos nuestro propio juicio